Ahí va, ahora sí está desmuteado. Eh. Ay, hice la gran león. Yo ni hice uno me recuperé de a león sintónica. ¿En qué momento lo viste, eh, la viste En las fotos de la crack. Ah, hay un par de fotos en la Hay un par de fotos fantónica. de. Sí, sí. sí. Eh, yo yo también he compartido también. Ay, Ay Lu, tú es muy loco, estamos en. ¿En dos pantallas al mismo tiempo? Sí. ¿Querés que cierre una? Bien. Nah, nah, bien, nah, bien nah, bien. Nah, no, no, no Habla por ahí, habla por ahí. Tengo que ir al eh, ¡Hola, Santuli! ¡Santu! Eh, tanto tiempo! Sí. Así bueno, sí. Por fin los engancho, amigo. Sí, somos. Qué desilusión, ¿no, Sant? <risa> ¡Oye! Yeah, ¡Voy a verlo, León! ¡Oh! oh. <risa> Perdón, Santú. Mal. Uh, y bueno, es lo que hay. Por hoy. Eh, por hoy. Ya, ya volverá León en forma de fichas. Soy eh, consciente de que no va a vestir así. Eh, sí. Y no, no. Eh, ¿Te imaginas lo que sería la túnica si la usase todo? A ver, si fuera por él, Max le tiró una idea que le gustó mucho, que era hacerse ropa estilo túnica, pantalones estilo túnica, remeras estilo túnica, todo estilo túnica, y agradezco de que no la esté llevando a cabo porque... <risa> sí de hecho, estoy esperando una taberna responde. Igual admito que está bueno para ver de los dos lados las respuestas. Eso sí está muy bien. ¡Oh! No, no sé qué... Ok. Eh, porque Dios me debe una respuesta. ¡Opa! Pero me gustaría transportarla para todos. Ajá. De hecho, tenemos preguntas del el stream anterior, que esto fue cuando Vegna lo rompió. Sí, sí. ¿Dónde están? ¿Están? No, en el Drive. Que Pensábamos responder, pero bueno, hagamos esto formal porque... Pero son la, las preguntas de Vaquero para sí. ir reduciendo su sentencia por así ah pero no, está, no hay una de Santo ahí también déjame revisar eh, está tiene que estar en eh, para esto este, este, voy ir acá el error el mi pregunta de, data de hace varios meses no, no no tenemos registro de eso no entonces es sobre bien. el combate montado porque aparte eh, León suele hacer eso de sí es como mmm, la pienso y después te respondo y nunca lo hace no, porque se olvida Nunca se acuerda, nunca se acuerda Tiene buenas nada. intenciones, pero se olvida eh, Claro Ahora eh... está en Twitch <risa> eh, es, medio, es medio Dory Lo requeremos, Pero me, me muere el pollo sí. Ahí, va. Ahí va, creo que esas eran Las que había Roto vegna. Mm, no. no, estas son viejas 18 no, del 5 No, entonces pará están... Este, los tengan, no están sueltas están en otra parte, están sueltas, están acá en canal de rol. Eh, sé que están en cualquier parte. ¿En stream? ¿En videos? No, en o sea? videos. Ahí, Ahí va. muy bien. Bueno, las encontramos. Igual. Se las puedo repetir, dale, repetila porque.. No, sí. no me a no acordar. Sí. Mientras que no sea sé sobre el combate montado. Eh. Nos vamos a responder nosotras dos, no somos todos, pero bueno, esta vez la tarde sí. igual grande, así que. Uff. Sobre una eh, banda de personas ¿no? si no sí. tenemos que a ver M Mande Igual lo para. ¿Qué? Tenemos que saludar a Hay los que saludar anuncios? los anuncios Uh, oh, yo no me olvido No, no hicimos nada. Bueno Soy una mujer impaciente No hicimos nada a ver. Bueno, vamos a los anuncios Sí, anuncios Primero hola a todos Gracias Hola a Oli Como se nota que abrió una cosa en modo oscuro Se fue la luz Sí, mal Ahí va Esa, ahí va Perfecto Y esto estaba ya, Hay que tipear okay. anuncios Ah Tienes... Para, para ti es que me a Ahí perder. están. ¿Te a leer. Bueno. Lo de que se preparen para el stream loco ya, ya está porque. Sí, ya se sobreentiende. Sí. Eh, porque es esto. Lamentablemente es lo que hay, chicos. Es lo... Para, está puesta la musiquita, está puesta la musiquita, ¿no? Ahora que lo pienso, ah. ¿no? Revisé. De musiquita, sí, musiquita y está. Listo. Me quedo tranquila. Bien. Eh, ¿Qué vas ¿Mañana? Yes. Seguimos con Ñevalas de Anurem eh, Va a ser a partir de las 19.30 horas Como siempre eh, Por acá Como siempre Así que eh, Conseguimos muchísima información En la última sesión Y tenemos que ver qué vamos a hacer con eso sí. eh, Por suerte Mis compañeros <risa> recuerdan todo eso Yo no acuerdo qué pasó la última sesión <risa> ¿Qué pasó en la última sesión? Pasó de todo, pero bueno Encima la parte se espleteó. De, de todo. No murió pasaron, nadie, pero casi. Pasaron cosas. Eh, un tsunami de cosas. Casi muere Chris. Me acuerdo de eso. Casi, casi muere Chris. Me quisiste mirar acusadoramente y la acusadora, tapa te la Sí. Espera, eh, ah, ¿puedo hacer. Pará, ¿puedo mezclar ciencia y tener. Ahí va. Ahí no se me va a mover Se ve bien ahí Ahí va sí. Ahí va Uy. Ay, bueno Después Usted lo puede enganchar con los lentes O sea, lo intenté, pero Ah, no, es, mu es mucha tela Sí Después, sigue usted El viernes El viernes, bueno Hola, Gun ah, sí. Gun Sigue sí, el jardín de los presentes Y chicos, si no viene el último Compete lo voy a Eso sí me acuerdo <risa> Porque se competí mucho <risa> Ay, ay, ay Lordi, ¿por Fue qué no haces esto? Encima lo, lo peor de todo, chicos, es que el capítulo termina con Lordi saludando re chill, mira, re tierno, como siempre hace. Chicos, ¿les gustó? Y estaba yo así, <risa> y luego así, y Pau, pau así. <risa> como todos re amargos, traumados y tristes y bueno. Sí, eh, sí, sí, pasaron cosas. Eh, <risa> no dejan de pasar cosas. <risa> yo pensaba que iba a ser más chill. O sea, pasaron cosas terribles, pero dije, bueno, no, no puede ser peor que esto. Y cae el ordi diciendo <risas> ingenua. No, no, pero aparte fue una seguidilla, fue Ah, riendo. Piel de gallina. Por favor. Realmente piel de gallina. Ah, bueno. Así que gente no. tiene que ponerse al día. Okay. Y... dar luz ahí va. ¿Y cómo vas a hacer los que los que siguen, que, que te tocan? <risas> ¡Con tus poderes mentales! Ahí va. Y ahora nos ponemos así. Y nos ponemos a cantar la canción esa. ¡Dobrime! ¡No, no, no. Eh, doble, me. no doble, me. Eso estaba pensando. Y no me salía la palabra. Quiero avisar que no tomamos nada todavía. ¿Toda? Ni lo abrimos río. La noche es joven. Ay. Eh, pero bueno. Buenas, hola, bueno. los recién no, llegados. Y... Para qué? Ahí está. ver eh, Ahí va. Ahí va. Eh, estamos preparando... Ah, tenés eso el... ya me lo sé de memoria. Mira, ahí va. Dilo, dilo, dilo. <risa> estamos preparando un, un <risa> de stream de WJ. Ahí va. Estamos preparando un stream de WJ de láser para sí, sí, armar sí, sí. todas las cositas bonitas que, que nos mandó. <risa> Todavía no estamos seguros cómo va a ser. Eh, ni cuándo, ni dónde Solamente sé que probablemente usemos todos mis acrílicos eh, no. Pero fuera de eso todavía no tenemos mucha información uh -huh. Así que lo vamos a mantener al tanto Queremos hacerlo eh, uh -huh. Va a ser dentro de poco En algún momento eh, Hay muchas cosas, hay muchas cosas realmente sí. Pero bueno Sí sí. Y ahora van a enterarse, ¿por qué? Porque voy a decir el siguiente anuncio y después le toca a Lu, uno de los más importantes oh, Que es lo que venía después de bien, la crack Para eso voy a necesitar leer Para eso, que Lamentablemente vamos a perder a al, la al, al Lu, Dorime <ríe> Como embajadores ¡Ay, pará! Poné el sponsor, el comando sponsor Ah ah ah. ¿No eres embajador? Ah, para el, el, el comando sponsor, sponsor. Pues O ya lo tiró alguien ¡Ah, lo tío todo Adrián, ah, Adrián, Adrián! Es por eso que te voy a matar penúltima. también ¿verdad? Hablamos del trauma de la última sí. sesión, August. Bien, ahora sí, somos embajadores con la taberna, nuestra hermosa y querida taberna de rol de D&D en Latinoamérica, y lo que hacemos es invitarlos a ese grupo de Facebook que está ahí, que les dejó a Adrián en el chat, para sumarse a la comunidad. ¿Por qué? Porque si tienen ganas de jugar de ideas, siendo novatos, o siendo expertos, o hacen mucho que no juegan rol, o quieren saber cómo jugar rol, en esa comunidad lo pueden hacer. Está re bueno porque aparte también se responden preguntas. Está hecho con gente eh, que son otras comunidades conocidas en el ámbito del rolito, así que van a poder darles buenos consejos y van a poder compartir también muchas anécdotas. Así que cuando puedan, chicos, súmense en el grupito eso. Y lo uh. último, que no alcanzo a leer porque está el cable... Del... Ahí, Ahí va. Lo último, pero mucho, mucho, muy importante, es que mm. en agosto es el cumpleaños de la taberna. ¡Woo! ¡Cumpleaños! Eh. No, no gritaste de alegría. No, pero hice Una carita ruborizada media uu, rara. ¿Cómo? No <risa> pusimos reward de uu! ¡Ay! ¿Cómo no pusimos reward de <risa> Se enfadrió. Se enfadrió por ahora. Hubiese sido muy divertido, pero bueno. Eh, ¿Podría leer esto en voz de uno, No, no. <risa> no Este no Pero si este no. después leer cierres de hoy en modo u lo puedo hacer ah, de una, se me acordaron. Eh, lo último es que Bueno, como ya les mencioné Ahora en agosto es el cumpleaños de la taberna Y para organizar bien cositas Y armarlo con tiempo Este año se va a festejar el primer fin de semana de septiembre Porque ya, o sea, fines de agosto en, en, en, en, en nada eh, así que... Y de nuevo, pasaron cosas. Pasaron, pasó la crack. Pasó la crack. No, no, eso fue lo que pasó. Ah. Eh, como el año pasado, con nuestra querida comunidad de Discord, que bellos oh, nos oh, amamos oh, a todos, oh, oh, oh, oh. Eh, estamos preparando eh, también para... Bien. Sí. Perdón, estaba... Me per perdí el sí, Y me perdí. Eh, ok. Eh, estamos probando sorteos, van a haber sorteos. Vamos a estar mandando cositas, eh, vamos a hacer homenajes, vamos a hacer one-shot y vamos a hacer premios uh -huh. que sí. puedan recorrer las fronteras latinas. Porque los premios físicos nos limitan a Argentina, porque correo argentino, dólar, sí. inflación, devaluación. Sí, de, queríamos de, de, buscar etcétera. la manera de hacer sí. algo para todos, que siempre nos lo piden. Sí, y, es y que. Se entiende. Mal, eh, no es que no queremos mandarle cosas hasta el resto del, del planeta, es que no. No, no. Nos piden básicamente un primogénito y no, no, no voy a seguir a al gato. Eh. No, claro. Y esto me recuerda, ¿por qué no se hizo el famoso sorteo de los 10.000 chicos? Porque estábamos juntando de Patreon. Y llegamos y dijimos, ¡yay! y todo el dólar hizo pum, así que... Sí. Nada, nuestra forma de compensarlo es eh, estas cositas alternativas que encontramos para el cumpleaños. Y esperamos que les gusten. Sí. Eh, y ahí estamos con, los, estamos con los anuncios, así que ahora, primero, lo importante. Ah, el ritual. El famoso y querido ritual. Ustedes no ven acá, pero tenemos copitas, tenemos chocolate y obviamente que tenemos copas. Y yo no estoy. Sí, estoy en el Twitch. Estás muy bien? en Twitch. Pero no lo tenía abierto, así que muy mal eh... lo mío. Ahí está. ¿Cuántos años? Cuatro. Casi cien. <risa> sí. Ay, Casi cien años de la taberna de rol. Ahí está. Casi cien años, es un montón. No, pero no son cuatro. Sí, eh... sí, son cuatro. Sí, son cuatro. Por el ¿Sí? 2018. Sí, eh, yo no lo cuento así, yo lo cuento así, eh, hago referencias en base a otras cosas. Te estoy leyendo, Santo. Acabo de, de leer el comentario. Como diría Bachi, casi 10. Sí. ¡Hey! ¡Casi 10! No, mentira. Falta todavía pasar la frontera al 5. Una vez que la pasemos ahí se puede empezar a hacer el chiste del casi. ¿Así que eres casi 8? Ahora sí, ¿por qué no? Es un casi 8. Estamos ahí nomás del 8. ¡Wow! Bien. ¡Qué salto increíble en los últimos años! Sobre todo mal. este si puedo arreglar esta cortina le Estamos puede dar le puede dar supervivencia <risa> no se de, ah, de... <risa> y bueno de, para a ver está supervivencia Francisco y Benjamin sí ¿Lo puedes ah, activar ahora avisales ahora creo que se puede creo o por lo puede. menos León lo ha hecho cuando le hemos avisado a ver recompensas puntos del canal chicos ¿me pasa a algo? Uy, ah, está por acá, acá Ahí no, Ah, mira! ahí quedó y el otro. Y Supermisa de jamie ahí quedó Bueno No debería estar ¡Listo! ¡Adiós! Si en algún momento desaparece Eh... ¡Ya no está! Mirá, ya se fue Al toque Qué bueno, <risa> no, no confiaba en ese poder de... ¿Es posible mezclar D&D &D y LOL? Sí, es posible Creo que existe ese sistema Es más ¿Para, ¿habían otras preguntas antes? Sí eh, ah. Pero es lo único que sé. Para. Eh, Ay, perdón, ya respondemos, pero acá, yo miro ahí, no sé por qué, pero está ahí. <risa> ¡Yay! Yeah, ¡Tres, cuatro! ¡Cuatro! Eh, cuatro, de ¡Cuatro años de la taberna! Cuatro cuatro de la taberna. Yeah. Mm. ¡Gente, rico! ¿No estamos tomando jugo de manzana? Sí. ¿Cómo se llama? Mira. Cingona. Uh, este no lo había probado. <risa> Compré porque era el más barato que había. <risa> Sirve, yo, sí, pero igual era acá en la esquina. Así que la, el barato ahí es un término relativo. Yo, Lu, quiero contarte que había he hecho una encuesta. ¿Qué encuesta sobre, Ay, no. eh, Vamos al canal en YouTube, porque en YouTube se pueden hacer encuestas. Y yo quería saber qué pensaba la gente de que. ¡Ey, tenemos 21 votos! Gracias a toda la gente que votó no, en YouTube. Yo sigo sí, mirando por ahí. ¿De qué vino...? A ver si adivinaban cuál era el vino preferido de las anfitrionas. Las opciones son Lu. A ver... Tinto como la sangre de sus enemigos. Rosado porque muy en el fondo hay dos personas de bien. O Perdón. sea... Es... Ya escucharon la risa. Es fumante, señores, porque el amor... Blanco y dulce, porque se hacen unas señoras. ¿Sabes cuál es la opción ganadora? El tinto, como la sangre de sus enemigos. <risa> en segundo lugar, el espumante. Eh, y empatados, rosado y blanco. Mirá, mirá. Sí. No saben que somos unas señoras. Somos señoras. Lo que estamos tomando es prueba de eso. Sí. Eh, y, o sea, muy yo muy tinto bien. no tomo, pero todo lo demás no, no tengo problema. Claro, yo, yo sí he tomado tinto y estoy de a poquito incursionando para saber qué onda, pero... <risa> muy, muy, muy bueno. en el fondo, güey. Lo cerraron en el sótano. Sí, Adrián nos Sí, eh, sí mal. Eh... <risa> De hecho ah, nos toleró igual, todo el de Sí, por eso también. ¡Ay madre! Le da un poquito de cuerda y le sale al lado oscuro, pero al toque parece buenito, pero Estamos. tiene también su. Eso fue uno de los debates del fin finde durante, bueno, el evento que estuvimos chicos la crack bambú, sí. que nos pudimos reunir todos. Sí, todos. mal. La primera vez que fue la mega reunión de la, de la taberna. Faltaba Din Puel, faltaba Puel, faltaba pero... Puel. Ah, bueno sí. Entonces técnicamente, claro, por otra vez faltaba Lordi Sí. Acá faltaba Puel, pero incluso Incluso apareció gente del proyecto Super Secreto. Sí. Ah, ajá. es cierto, que pasó a saludar la gente del proyecto Super Secreto. La gente. La es... gente. Como es si eso. fueran la o sea, si gente. <risa> es gente, creemos que es gente. Sí, sí. Eh... Al menos una gente. <risa> eh... Estuvo super huevo dice Agus Estuvo super hubo eh, y también morimos, por eso quizás me vean sonarme la nariz en momento el momento del stream, pido disculpas por eso, pero. Ey, sí, volvimos todos medio, medio destrozados, creo que me resfrié, no sé, es que no, no socializaba con tantos seres humanos. No son sé los chicos o sea, sí, hace Leon, dos años. León está impecable, Cris, no sé cómo habrá vuelto, no. Creo que sufrimos nosotros Porque somos seres que muy, muy en el fondo. <risa> Sí. Es que estuvimos sonriendo y siendo felices y alegres durante cuatro días. Eso no fue chupó demasiado como pasas. Sí, mal, no. no estoy acostumbrada Ay. a estar así todo, todo el tiempo. Algo, algo bueno. que me pasó es que, y que vos lo mencionaste. Se fueron y fue re extrañar. Sí, mal. Mal, mal. Fue vernos, chicos, los cuatro días seguidos. Empezamos al mediodía y terminábamos a la noche y comíamos juntos y cada uno después se iba a dormir. En el caso de, de Chris y Adria se quedaron en lo de Lu. Así que. Era cuatro días full juntos. No sé, era como. Éramos hermanos, una, un hermano, una hermandad de mal. Fue retirme? Una cof cofradía. <risa> y se ponen de nuevo en las de todo. <risa> <risa> ¿No, no, <vienen? risa> <risa> uh, no, no, Esas viejas locas. Pero eh, fue relíquido. Sí, eh, estuvo muy bueno. Encima yo vivo sola. Así que tener gente en casa con la que charlar, para mí es toda una experiencia. Eh, y nos quedamos, etcétera. No, no, no tomé tanto mate o sea, en esos cuatro días <risa> que en el resto del, del año. ¡Mal el mal. Eh, los mate! Los mates no, nunca faltaron. Uh, eh, estuvo súper, súper divertido. Gracias a toda la gente que pudo pasar por la crack sí, y se, ya, se eh, no. acercó a saludar, a sacarse fotos. Eh, eso estuvo genial hubo gente que me reconoció como morita fue re loco ah con eso te quedaste hablando como que sí. 40 minutos no, no, no como... y, y por favor decí decís lo que lo que te generó esto no no lo voy a decir no no no no por no no Ay, para que lo para que lo dijiste lo, para que lo dijiste, yo lo... Qué lo dijiste? No que no sí, yo te dije pasó esto pero ay. no digan nada porque ay. tal vez deje de pasar en una semana ay. Así que es tu culpa. Bueno. Si sí. alguien se ilusionó por algo, es culpa de, de, de Bachi. Eran todas cosas buenas. <risa> yeah, no eh, sé qué eh, hace eso, eso fue una, una alerta de algo. Eh, Saigo Quiere se sumó como su... Ahí va. Ah, no, pero pará. Also Focus regaló. Alzo. Alzo. Wow. ¡Also, estás en Twitch? ¡Ay, Focus! ¡Man! Ay. Te extrañamos, Also. Hace un montón eso que no te vemos. Para los que no saben, Also Focus fue nuestro primer Patreon, chicos. Sí, mal. Cuando, cuando éramos uno, unos chicuelos de 1500 suscriptores en, sí. Twitch, en YouTube, era como. ¡Ah, tenemos un Patreon! Gracias a él pudimos comprar la, la, la tela verde esta hermosa que, que ven acá y creo que hasta el micrófono corbatero. O sea. Sí. No, le, le, uno de los grandes pilares de, de la taberna es, es sofocó, el igual que Julio Verde haciendo el <tose> apoyo para la cámara. Ay, ah, si ah, vean lo wow. que es la parte de atrás del de, de, de sí, ¿sí setting sí, sí, sí, sí, de la taberna veos, chicos. Qué lindo. No, oh, Ay, vamos, no, le vamos a compartir. Encima, mirá, le salió a Psycho Killer. Le salió, salió a Santu. ¿A quién más le salió? ¡A tomate! ¡Mirá! la de tomate! A tomate que siguen saltando los ruiditos de. Y porque creo que van saltando. De uno a la vez. Sí. Ahí va. Ahí está, ahí entendí. Ay, qué bonito. Ay, no le salió. Wow, pará. ¿Siguió? ¿Eh? ¿En serio? No. Sí, regaló 10 en total. ¡A Lordi, a Lordi! ¡Mirá! ¡A todo el. ¡Guau! ¡Ay, eso! Le va a ganar, no me acuerdo quién estaba primero pero No, no, no Notito tiene un récord Notito tiene un récord sí. Mirá, Dani Lingo también lo tiene ¡Oli! Ahí, ahí va Y van a ver que tiene eh, el bueno, hermoso... eh, No, yo perdí mi tercer lugar yo estaba ah, tercera, ya no. <risa> y, y no, bueno, hay competidores ahí importantes Sí, sí, sí. Entre no te tiro, están Angel. Hey. Sí. Uh, vale. Pero nada, re gracias y insertando las notificaciones. Y hablando de un poco medio nostálgico de la taberna, con lo de la crack y todo. Vamos a ir a las preguntas, pero yo antes lo... ¿Qué es lo que te llevas de la crack? ¿En tu Ah, porque iba a decir una deuda <risa> Pobreza <risa> Pero, hey, nadie me quita lo llevado <risa> Un buzo recopado de Loki <risa> Eso me llevó de la crack eh, Lo que me llevó de la crack principalmente Es que hay muchísima más corazón, gente... Con un o menos. Creo, creo que llego a fin de mes y dejo de comer durante dos semanas. Quedan dos semanas, lo va a he pero bueno, queda eh, menos. Por menos mal, te estoy contando la día del próximo sueldo. Eh, no, decía... Para él. Le me está molestando. Por, es por esto, es por el me dorime. saqué el sopito ¿verdad? por el dorime ahí va. Eh, hay muchísima más gente interesada en lo que son los juegos de rol y no tienen ni idea cómo arrancar de la que pensábamos porque a todo el mundo le preguntábamos sabes qué son los juegos de rol? y esperábamos el no eh, y había mucha gente que decía sé qué es pero no sé cómo se juega o mm. escuché sobre el... el estaba interesado. Cosas por el estilo. Stranger Things sí. ayudó muchísimo. Sí. Eh, Eddie. Ay, ni menciones. Me compré Eddie. un póster de Eddie. Re cool. Eddie con su solo de, de bajo. Qué buen póster. Eh, cuestión es que los juegos de rol se están haciendo súper populares <risa> sí. en, en la cultura general. Eh, ya no no es la, la, la secta satánica Dice la chica con capucha. <risa> la que dice <risa> Claro que sí. eh, eh, eh, Y no es tan nicho Como yo pensé Que iba a ser eh, Pensé que Iba a ser mucha gente mirándonos raro Y diciendo el juego de rol ¿Qué, qué, qué es eso? Sí. Mm, estos raritos eh, pero no, hubo mucho entusiasmo por parte de, de, de toda la gente que fue ahí de todas las edades, digo, no solamente gente como nosotros digamos, o sea sino también normis ah. <risa> sí, sí, sí. eh, familias que iban porque los domingos en la crack suelen ir la, la, las familias domingueras que estaban paseando por el parque España en personas personas ahí y se mandan a ver qué onda sí. aparte estaban los chicos todos disfrazados vos hiciste unos cosplays re lindos también eh, como que llamaban... Bueno, pero estaba... apareció Henry. Ah, apareció y... Kaiden. Apareció Kaiden. Apareció... El otro ah, era como un cosplay medio steampan. Sí, era más bien un, un atuendo que un, que un cosplay porque era, era, no era sí. un personaje. No estaba... De eso, tienen un poquito las fotos que publicamos ayer dando gracias y todo. Y sí, creo que lo mal. que dijo Lu recién responde a la pregunta de RBD eh, de Hogan que dice que pinta Stranger Things en esto. Como que sí, por lo importante eh, Sí, en Stranger Things Los que no vieron la serie, se las recomiendo Está copado En toda y cada una de las temporadas Es una serie de suspenso En el que los protagonistas Son los chicos que están jugando rol Y entienden Todos estos terrores Que pasan a su alrededor Lo explican usando el manual de tercera edición O 3.5, tercera Segunda es me parece que es segunda, ¿no? Sí, debe ser segunda edición, estamos jugando las imágenes que hice. El de Vecna, sí, si sí, no es primera, es segunda edición. Okay. La, la campaña allá. de Vecna era segunda. segunda edición, sí. Ah, usted es que ver, sí, sí, te va a gustar. Porque la, eh, la campaña esta de begna que me acuerdo por el video de Lore de begna es para justificar el cambio del sistema. Ah, mira. De segunda a tercera edición, es como necesitamos hacer un mega evento, bueno, cae Vecna. Sí, y pasan cosas ah, sale el póster de la última sí sí, sí se, se viene tía Mart? y pero un dragón con tres cabezas o sea bueno, sí, no estamos apoyando sí. nada es solo el póster salió el póster no de, de, de la quinta temporada de Stranger Things y lo van a relacionar con otra cosa de D&D. Lo que pasa es que no le pegan en el, el orden claro de jerarquía. <risas> eh, no, mal, Posta. Pero bueno. Pero bueno, detalles. Son los nenes tratando de entender cosas que no tienen nada que ver con D&D usando un manual de D&D. Sí. Eh, entonces... En la cuarta temporada realmente se demuestra, Posta, lo que son los juegos de rol. Vos ves una partida. Ves dados girando, y la importancia. del máster narrando. La emoción de ir a pegarle al bicho y tirar el dado y ver que sale. Como que en las primeras fue un detalle, Sí, ¿no? era como... Eh. Y no sé si fue por la, la reacción del público o qué, pero en la última se todo y le dieron mucha importancia. Y creo que eso también le llenó mucho el cocora a un montón de otra gente que... Nada, que, que está jugando, hubo rol. Y por eso a tantos les pegó tanto el personaje de Eddie, que bueno, para el pero no vieron, no, no les nada, pero... Es un capo Eddie. Sí, súper importante. Y sí, está lo que dijo RBD eh, Eogan, lo de Master of Puppets, también con un poco el renacimiento de Metallica y toda la bola. ¡Mal! Y yo creo que estuvo bien, estuvo sí. bien. fue eh, uh, y, y la cancioncita esa... Y... Sí, no, que que esa cancion... inundó TikTok de, de una forma. Sí, increíble. Uh, increíble. Chrissy Wake Up también es ahora una una canción Mirá I Don't Like This Es como la remixiaron en todo y cada uno de los estilos habidos y por haber Mira, me, me sorprende eh, <ríe> se, se hizo más viral que no se habla de Bruno <ríe> Wow, y eso y es, y es, y es solamente mucho. Sí, y es solamente remixiar una, uh, hmm. a, a Eddie hablando. Uh, pero bueno, no, nos fuimos un poco de tema. Pero eso te llevaba básicamente de la crack. Sí, sí, de, de, de la, la crack. Algo que leo que... se lleva a es que él persiguió a toda ¡Ay! la gente. <risa> Venía gente con... Nos, habíamos hecho Hicimos folletitos. Y Abus iba a dar vuelta con esta túnica y decía, bueno, ahí vengo, voy a repartir folletos. Y volvió con las manos vacías. Y se llegaba un tocazo así. Y volvía gente, me mandaron acá. Y yo digo, ¿cómo que te mandaron? Me mandaron... No, bueno, ok. ¿qué? ¿Qué les decía? Abus? Y sí. Para eso le pagamos. Me decimos... Bueno, eh, un amigo mío me mandó una foto en un momento que yo estaba más abajo. Nos lleva una foto en Whatsapp y dice, alguien está cosplayando de León. ¡Ay, mal! Y era una foto de Agustín, que encima Agustín le lleva una cabeza al resto de la humanidad como para no verlo. Ay, eh, me ahí nos cagamos de risa. Como estaban defendiendo ahí, eh, muy importante eso. Pero sí, la crack fue re linda, la verdad que el compañerismo que tuvimos entre nosotros y con los otros stands. Sí, nos hicimos re amiguis. Eso estuvo re bueno y la gente que conocimos <risa> León pudo ser que le firmara unas prints eh, que dibujó Salvador Sanz que es un dibujante que le encanta que dibuja todas cosas como de horror y horror cósmico, Les recomendamos Legión les recomendamos eh, una serie, serie de cuentos recopilados de Lovecraft que él dibujó, está agotado de hecho y se lo comentamos como qué bueno que te puedo comprar la print porque está agotado el libro y dice sí, no sé qué onda la editorial lo invitamos a jugar rol <risa> vamos a ver si algún día se da, por qué no vale. eh, nos llevamos a un montón de, de gente de gente lindy de... y contame Kaiden, qué, qué más te llevaste <risa> Kaiden. les tengo que contar algo no les voy a contar el porqué de la misma manera que, que, que yo no tenía que contar el otro eh, conocí a eh, o sea ya lo había conocido pero un eh, historietista argentino que me encanta que es Ike Alcatena, Enrique Alcatena eh Fui disfrazada de, de Kaiden por motivos que no se dirán en el stream que tendrán que descubrir ustedes. ¡Chicos! 77 sesiones y nadie se dio cuenta, pero lo voy a dejar ahí. Pero a bueno, ahí busquen Alcatena, sí. le dan Alcatena. Y, y nada, y de hacer que me firmara una de las historias que, que es mi favorita. Y luego me grabó yo estaba a punto de llorar el señor un amor, una ternura, así que nada, eso me, me, lo, me pongo a pensar en eso. y. Voy a poner de nuevo y no da basta eh. Así que nada, mucha emoción Fue muy linda la Crack, la ¿verdad que? Sí, mal Llena como de cariño Sí Lleno de cariño Sí eh, Nos hicimos amigos de unos chicos de, de Santiago del Estero y... Que estaban ahí en un puesto de, de, de ilustradores En el eh, callejón de artistas Pero uno de los chabones tenía la re gana de masterear. Toda la gana de masterear Y no había mesas preparadas para para rolear Así que estaba parado cerca nuestro y nosotros sí. le hacíamos el, el versito a la gente de conocer lo que son los juegos de rol y bla bla bla bla, bla, bla, bla, bla y cuando estaban bien cebados le decíamos, che, si querés probar lo que son los juegos de rol, él dirige eh, y Ay. se iban y, y probaban algo, un, oh, algo tiros. 20, 20 minutos, media hora y... Y jugaron, tú jugando todas, las, todas o sea, las que al principio como ellos llegaron eh, desde el jueves a la mañana, ya estaban ahí el viernes también, jueves y viernes yo laburé, entonces yo un ratito de la tarde. Y yo no sabía por qué estaba el señor Sombrero siempre ahí. Y era por eso. Porque sí. Eligía. sí, porque estaba ahí parado captando ah. jugadores. ¡Eh! Gracias ver, por la segunda ¡Eh! Tirao. Gracias Dios, Ay, viva, pero Ah, ah eh ¿Vos sabés la pregunta? ¿Cuál, cuál es la eh, Estatura promedio De la taberna? O sea, las alturas oh, oh, oh. Y es complicado sí. pues ya, ya los medimos, porque viene Puel Puel sí. Agus, pero Puel y Agu están ¿Qué están? No? Agus ah, ah, Sí, están dependiendo dos. si están con zapatillas o sandalia. Eh, de, de, de, pero... Ay, la arena. Tenemos que... ¡Ea! Eh, eh, pero sí, están ahí los dos ta sí, tamaño como puerta, después sigue León, después sigue chris después sigue Lordi, después estoy yo, después estás vos. ¿Te olvidé de alguien? Adrián. No, lo dije Adrián. ¿en dónde lo pusiste, Adrián? Después del Lordi. Después de Lordi... Ah, yo sabes que no lo no ubico en la altura entre ellos dos. Porque están ahí también. Sí. Como Lordi Adri Y yo estamos En alturas parecidas sí. Ay, ah, bueno Santu de, de, decime, decime tu pregunta Ay, no ¿Qué hicimos? No, es pregunta? que estamos Leyendo recontra re eh, eh, no? Sí, Somos a ver, eh, a ver ah, ya, no, ya, no, no. ya la escribiste Vamos a Chao. para. No, no, no. Sigue dando gracia El comentario de San Ignato Me llevo lo que la gente Se dijo olvidado. Ya la hice dos veces ¡No! ¡Ah, ¡Uy, ah! no! ¡Qué mal! A eh, mí me salió. A ver Estoy buscando más mensajes que salir más arriba del todo eh, se Me lloró la cara de ilusión Cuando me vi juntos No... Fue idea, amigo, estuvo Max. Estuvo Max. Sí. Pasó un rato a saludar el, el domingo. domingo. El domingo fue el Maxo. Tinto sí, no toma directo intravenoso, in No, no oh. toma, No me gusta el tinto, simplemente. Eh, ¿Dónde está? Al principio y la tiró. ¿Cuántos años? No. Mandala de nuevo, no la, no la veo. ¿Y qué alto es Pau Pau? A ver más arriba. Pero esto, ¿dónde consigo sí, una capucha sectaria? Fue muy raro verlo todo el cuerpo completo sí es raro, ¿no? Porque por los eh, general estamos... ¿no? Oh, sentate bien, ¿no? pero no me quiero sentar bien si me siento bien no... Me siento bien, estoy fuera del... De, de. sí yo también, o sea Ah, no, yo quedo bien Pero es como incómodo sí, Ahí va, ah, ahí voy mejor, ahí estoy mejor Y se descubrió, ahí va Eh... Está? Mal, no la, no la veo, san ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron con el León? Esa es la pregunta que me deben y me gustaría que todos respondan Ah, a ver, a ver mucho por no poder verlos en persona. La acá, pregunta acá. Es... ¿Qué pregunta nunca te hicieron y te gustaría responder? Ah. ¿Nunca te hicieron y te gustaría responder? Ah, yo ya lo sé. Es fácil. A ver... <risa> <risa> eh, ¿Qué usaste? ¿Qué, ¿Qué cosas usabas para crear a tus personajes? Porque yo no tuve el, el, la chance de hablar de eso en el podcast que quieras ah, ustedes. Ah, me quedé pensando eso. Es como hicimos un podcast. Claro, Ahí pero va. justo no participé y nada. Soy una loca creando personajes y se me encantó. Y Bueno, justo está lo de Alcatena y Kaiden. No voy a decir nada. Bueno, pero ahora te lo van a hacer porque acabas de decir qué pregunta querés que te hagan. Quizás lo hagan, quizás lo, ¿Lo? hagan. Eh, que nunca nadie me hace preguntas. Sí, con que... tiempo. Por... No, porque me pregunté para cuándo el próximo video de Lore? <risa> ¿Vas Entonces, a hacer un video de Lore de Dries Urden. Esa es la que no le gusta que le hagan Pero a ver, hay una explicación porque requiere tanta investigación No, nunca, jamás en la vida voy a hacer un video sobre Dries Urden. Es demasiado, chicos Es una saga que... que... 40 libros No, chicos Es demasiado no, no leí mundo disco No voy a leer esto solo por, por Dries Urden. Es un montón eh, no. Eh, no voy a hacer el video No no Por ahora igual está por, full El análisis sí, de peli sí, Que sí, también requiere eh, mucho trabajo Requiere <risa> más sufrimiento Porque Te sacrificas por el público Ay, ver la película de, de Dragon Dance Más de una vez Ver la película de Dungeons and Dragons La primera más de una vez uh. eh, ¿Qué otras preguntas? Es que no sé Nunca nadie me pregunta nada Así que mientras que no me pregunten si la princesa leía, autor Thor son princesas de Disney. <risa> Esa es otra cosa que no hay que preguntarle a Lu. <risa> Nadie Lord. es una princesa de Disney. Lordi ahora le pregunta a Lu cada que se Bueno, ya tengo mi vaso que dice... <risa> el Lordi es la única persona que puede decir que es una princesa de Disney porque es Lordi. Eh, qué ¿eh? grabado, qué grabado. El Lordi lo sí, va a ver. Sí, lo, lo va a ver. Oh, ya se lo dije, oh. ya, yo le dije. Tiene, tiene el cosito de, de Disney. Ya puede ser una princesa. Hay que comprarle una Lee. coronita. Hay que comprarle una coronita. Tenemos una, ¿Dónde? pero no, la, ah, el Rey pero de la el Tormenta, el rey, es el rey. necesitamos una tiara, no una Una cora. tiara, una, una tiara, tiara rosita con brillitos. No, no sé si necesariamente brillitos. mira eh, vi unas tiaras hermosas de acero bruñido que son, bueno, no importa, eh, a ver, eh, preguntas que quiero que me hagan, no sí, sé, hagan cualquier pregunta, yo las respondo, no tengo drama. Pero hay algo sobre lo que te gustó hablar? ¿Eh? ¿Me encantan? No. Eh, o sea... Pensando. ¿Hamilton? ¿Su nueva obsesión es Hamilton? <ríe> sí, mal. <ríe> <ríe> mis, mis obsesiones van variando. Eh, últimamente estoy con, con Hamilton sonando de fondo en mi cerebro sí. 24 siempre O sea, me, me despierto y está sonando una canción de Hamilton en mi cabeza. Es, es un poco molesto. Eso es una banda. Eh, sí, pero bueno, así, así es mi vida. Siempre tengo una canción de fondo en, en mi cerebro, es por eso que no escucho música en la vida real. Santo dice: La idea es que den la pregunta y la respondan. Aprovechen, por favor. ajá ah, ah, ah, ah, ah, Creación de personajes. Mi pregunta, o sea, la respuesta es larguísima porque me pasa que yo vengo creando personajes de rol escrito. Y la ficha de rol escrito era como una ficha bastante común de, de, de, de las de ahora de mesa. Pero había un especial hincapié en lo que vos ponías en historia de acuerdo al contexto del juego que vas a jugar. Que lo armaba, el DM, no es que hay un sistema para jugar con el escrito, por lo menos no en esa época, ahora no sé. Entonces siempre terminaba creando mi personaje alrededor de eh, una situación o circunstancias o, o gente. Entonces termino creando el personaje en, en cuanto a la gente, porque es como, bueno, la gente va a definir un poco el contexto. ¿Qué le pasó? Porque eso me ayuda a ver que, cómo lo interpretaría. Lo que más me preocupa a la hora de crear un personaje es que ese personaje sea distinto a mí. Porque si no, voy a jugar a Bachi. Yeah, bachi. Y no da a jugar a Bachi porque quiero jugar a otra cosa. Ya soy eh, bastante Bachi todos los días. Ya Si ya me tengo que bancar, me lo sé todos los días. Kaiden me preocupó un montón porque era la primera vez que iba a jugar en vivo. Y a un personaje... Eh, sí mujer, femenino, porque por lo general solo jugar personajes masculinos porque, no sé, siempre siguió así y, y me costaba esto de ok, no quiero hacer un personaje que sea una tarada, porque está este concepto muy fuerte sobre lo que le gusta a las chicas está mal y todas esas boludeces que es un concepto muy fuerte chicos, que se ve muy bien en la película Turning Red, se los recomiendo por la más y me preocupaba todo eso como que después naturalmente se fue dando y me ayudó un montón de cosas también a encontrar un montón de cosas mías en, en ese aspecto. Bueno, Kaiden. Luca todavía siento que me falta algo. Pero porque Luca es también medio sí, que le falta algo. Entonces, como que no estoy tan preocupada por cómo sale Luca. Él va saliendo más tranquilo del de, de tsunami de cosas que es Kaiden. Ese es el resumen. De, porque puedo hablar una hora al respecto Así que ahora lo toca a Lu Mira, La pregunta que nunca nadie me hizo Ni me va a hacer, ni se le va a ocurrir Hacerme jamás Pero se me acaba de ocurrir y es muy estúpido Así que lo voy a responder Es ¿Cuál es mi fanfic favorito y por qué? Y Mi respuesta es eh, Blue Sky Que es un fanfic del Portal 2 que está re bien escrito y le da un cierre bellísimo a lo que es la historia del portal. Eh, portal es un juego bastante viejo, salió el primero en el, creo que en el 2007, Portal 2 salió en el 2011, por ahí. Eh, <risa> es hermoso, wow. lo amo, amo ese juego. Mi próximo tatuaje... Tengo, tengo oh, ganas de sí, no te seguir. No, porque es pobreza. Eh, pero tengo re ganas de hacer un trabajo del portal De un compañero en Cube en el, en el, Con alitas en el cuello eh, Es un fanfic Larguísimo No me acuerdo ni cuántos capítulos es Pero es básicamente un libro eh, no, Sí Hay fanfics que son así de largos Qué raro que nunca lo publicaron sí encima Es que ponen. no se puede publicar porque copyright ah, claro. esa, esa es la Sí, tenés que y si cambias los personajes ya no es lo mismo. Porque... No, no, no da, no es como esas historias como. Claro, no es como 50 sombras no. que es un fanfic eh, y fue. Eh, hay, hay, hay muchos li libros publicados que son fanfic. Hamilton podría decirse que es un fanfic técnicamente. Justo ahí Adria preguntaba, ¿pero te gusta Hamilton de Coso de, de o de la Cosa Evangelista? Ah, no, porque hubo todo un drama con Hamilton y la iglesia evangelista, pero. Eh, que seguro se lo contaste a Adri el fin de semana. Sí, y... se lo recomiendo. <risa> <risa> Por, te... <risa> Por eso lo sabe. ¿Cómo, oh, cómo carajo oh, si no se va a enterar de que la iglesia evangelista robó Hamilton? En fin, oh, eh, ese, ese es mi fan favorito. Hay otro después muy copado de PD de Vendetta oh, que también eh. cierra, cierra la historia. Uh -huh. O sea, que sigue la película. Ah, como, te iba a preguntar. Claro, es como, si ves. Es como vamos a darle un final feliz. Hmm. Si B sobrevive ¿Qué pasaría? Claro. Y, y es feliz pero es traumante Porque hay mucho daño psicológico Hay mucho trauma emocional sí. eh, Y está bueno Porque le, le, Hay un buen desarrollo De personajes Y eso no siempre se ve en fanfic Porque el fanfic la gracia es que no tenés que desarrollar el personaje, el personaje ya fue desarrollado. Vos simplemente lo pones en un nuevo contexto. Onda, ¿qué pasaría si te correr en un secundario? <risa> eh, pero hay gente que se pone las pilas hashtag y hace... Google. Hashtag Hugo. <risa> hay gente que se pone las pilas y hace cosas de la san puta madre. Son pocas y raras, pero están y... A veces me pasa cuando veo algo y no me gusta cómo termina voy a buscar el, un fanfic al respecto como, como para que te llene claro como Doctor Who por ejemplo mira vos Doctor Who o... no, no lo hice la empecé a ver después pasó algo hay un personaje que se fue que mm. no mi personaje favorito dije no ¡Uh! porque me hacen esto? y encima se fue o, o murió no se fue es como bueno, el Doctor va cambiando de acompañante siempre. sí eso ya eso ya visto. y bueno sí. este acompañante me re gustaba y por razones como... X eh, queda en, otra, en otro lugar, y bueno, acá te quedas, no te puedo llevar conmigo. Y es como, no, es retrágico ustedes eran perfectos juntos, ¿por qué no A mí me pasaba que, que si queríamos llenar algo, eh, eh, creo que esa es una de las formas, mira, nunca había pensado por las que me puse a jugar rol escrito. Ah, mira, porque, porque llenábamos cosas como, esto era horrible, vamos a hacerlo bien. ¿Y sí? Vamos ¿Para? a hacer una buena historia de vampiro porque ya fue porque esto pone ley. Entonces no iba a los fanfics porque estábamos escribiendo el nuestro. Pero bueno, en, en definitiva ¿no? Sí Es que sí y no eh... Después evolucionaron, hubo eh. ideas buenas, buenas pero... Sí, sí eh, Yo también he jugado rol escrito De, de, de, de X-Men Evolución, por ejemplo oh. eh, Que duró creo que una semana Porque yo no sabía cómo uh, hacer rol escrito Uy, qué lástima pero... Sí, eh, estaba yo remetía en personaje y nadie más sabía Cómo ah, hacerla la... sí, sí, pero bueno, era en no los grupos del Messenger Así, imagínate Sí, lo mismo, que era. El grupo de Messenger wow, eh, pero bueno, son tío. sí, eh, disfruto los fanfics como modo de lectura. Y si sí, son, malos, son buenos son ¿Sí? buenos, Creo que no nos faltó. si son malos son buenos también. <risa> Dependiendo claro de lo que es esté buscando. Eh, eh, My Immortal, que es conocido como uno de los peores fanfics de la historia, es tan malo que es bueno. Es yarnado de los fanfics. Claro, yo eso no puedo hablar porque me, me quema. Eh, es que está, está mal escrito a propósito, la trama no tiene sentido. Es Harry Potter, excepto <risa> que la protagonista, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, pero tenía un nombre, de Super Edgy y se mete ahí en el coso y obviamente en el los Italy, personajes y son, todos se transforman en vampiros góticos. ¿Qué tenía que ver? Pero, o sea, se lastimaban y escuchaban My Chemical Romance, obviamente, y todos estaban enamorados o sea, estaba de ella. A estaba mal Estaba mal escrito. O sea, los nombres de los personajes estaban mal escritos, las palabras estaban mal deletreadas. Estaba mal hecho a propósito, pero de una forma tan perfectamente mal hecho. Usardo te acaba de tirar una buena pregunta, ¿ah? ¿eh? Eh, ¿Qué fanfic es tan malo que no lo pudiste terminar? Uy, es que hay... son muchos. <risa> el <risa> coronavirus lo terminaste. Es que, no, el coronavirus no es un fanfic chiquita. <risa> es un libro. ¿Le sale la Henry adentro. <risa> Un libro publicado no es un fanfiction eso eh, lo hace peor o sea es un fanfic ¿Ah? un, un, na, no, no diría ni siquiera que es una novela diría que es un cuento corto un cuento corto sobre una mina que se enamora del coronavirus oh, la el catrulu. coronavirus transformado en, en, en un hombre obviamente no, no la, la portada era Super Hulk cool, el no, no, no quieren leer. era, no, no era no tan eso. malo que era bueno, pero lo o sea, no terminé de leer porque no tiene páginas. chicos, el Covid. Sí, pero de nuevo, estaba mal hecho a propósito, sí, era una pero, sátira. Pero era una fay, sátira y era muy gracioso. No, no, sea, yo no puedo leer eso. llega un punto que pero a mí me pasa que no voy. <risa> <risa> Ustedes mi capacidad de lectura, chicos? Yo he leído de todo, absolutamente de todo. Sí, hace poco eh... se terminó unas cosas de lujo <risa> Y Chernobyl, o sea, como... <risa> y no sé es como pasa o sea, ver, él es fanfic del coronavirus que no es un fanfic es que es un para yo no lo consideraría un fanfic Ay, porque eso. tendría que haber un fandom y dijo el... con el vino en la mano Pará, ahí va. No, no hay un fandom del COVID aunque han habido fanfics sobre personajes históricos reales las hermanas Bronte escribían sus propios fanfics sobre Napoleón. Ven ahí está hablando gente. Sí, vale. Ah. Las hermanas Bronte escribían sus propios fanfic sobre. Y esa gente. Así. Así. Y. Qué bueno que lo son a llamar, autoras bien. famosas. Mm. Yo te relacionaba. nada, Gis. Claro. Claro que sí. ¿Cómo le hacen no fanfic el no fanfic? No fanfic? <risa> riéndote, riéndote mucho, así lo lees. Eh, Curada de espanto, supongo. Es que era muy gracioso. Era una tipa que se enamoraba del COVID. Eh, eh, por, por no decir de qué trataba realmente. Porque Bachi acá no, no me deja decir esas cosas en público. Con seis vinos encima. No, eh. Te puedo asegurar que no hizo falta seis vinos. Eran seis páginas y estaba gratis en, en, en Amazon Kindle. Ah, bueno, seis páginas era poco. Sí, ¿Y ¿Y eso es ese, un libro. Esas porquerías. Te pensás que. Salía un dólar Pero, pero un libro puede ser de seis páginas, mira El curioso caso de Benjamin Button Creo que tiene menos de 50 páginas Pero no seis No, pero por eso, es más un cuento Un cuento corto que, que una novela Claro, publicado claro, claro. Publicado en formato eh, digital no mira sé. Creo que podés comprarlo. Impreso, hey, y Tenés no más puntos que yo. ¿Por qué tenés más puntos que yo? Porque yo regalé suscripciones. ¿Qué personalidad tenía el COVID en la novela? ¡Dejen de preguntarme! <risa> ¿Por qué? ¡Johnny! A ver, ¿qué es persona? que... ¿Tenías personalidad? Tenía no. personalidad de. No, personalidad no tenía. Eh, Pobre. era como no. un tipo grandote, musculoso, sexy eso, verde claro, eso no es era, ah, verde, claro, ojo. era verde esto es un caso eh, de ex-wife -ex no, pará eh, ¿cómo era? El, el COVID había mutado era, era, era un era en un laboratorio donde estaban tratando de encontrar la cura para el COVID pero la chabona esta era asintomática entonces claro, ella bien, había entrado sí. había contagiado todo el mundo y uno de los científicos que era Básicamente te lo describían como Danny DeVito claro, eh, Se sí. contagiaba con esto Y se, se inyectaba La cura con la que estaban testeando Y mutaba el Covid dentro de él y se transformaba Básicamente en una especie de, de, de, de Hulk eh, Y bueno Pasaron cosas <ríe> si Y me el Era un Cristian México no, ah, es que no había sido muy eh, bueno. era Christian Green, básicamente, en vez de Christian Grey. Porque no. Vadon. Oh, gracias por entenderlo. <risa> pero qué carajo con esta historia. <risa> ¿Te, te, con el carajo te habías sí. bañado. Pero está totalmente permitido. Es que. ¿Qué carajos exactamente? No sé. Ah, era gratis y Lulu lo vio y lo quiso leer. Sí. hay libro no fan. Claro. Sí. Eh... Hay una gran cantidad de, de, de historias de este tipo que son sátiras. Chicos, son sátiras. Nada de esto es en serio. No es onda Unrise y el rapto de la bella durmiente. Es sátira. O sea, técnicamente... Bueno, eso también es un fanfic, ¿ves? Unrise, El Rapto de la Bella Durmiente, ese es un fanfic. Mira, ese no, no lo leí, o sea, creo que tenía No un, lo vas a leer tampoco. Que tenía un segundo libro, me parece. Son tres. Mira, Yo siempre vi. Siempre vi el segundo para comprar en la librería y me llamó la atención, pero como nunca no encontré no, el primero. No, no, no, no. Créeme que no lo querés leer. ¿Es choto o porque es fuerte? es solamente porno, Bachi. <risa> Pero tiene... tiene eh... Con un poco de trama, sí. Pero tiene... ¿Y ¿Está bien escrito? ¿O es una creada? Depende. Eh, no es romántico. Tiene que estar bien escrito y tiene que tener algo interesante. Si está bien escrito y tiene algo interesante, bueno. Exactamente. Si no, es una creada. Para, para mí, ojo, para mí. Como que no me llama, no me atrae. Ese es el problema. Por eso no podría leer el no fanfic del coronavirus. Bueno, pero eso está mal escrito de propósito sí, Este sé, estaba mal, mal escrito No intencionalmente, calculo <risa> eh, Pero bueno, espero santu Que tu la respuesta pre... haya sido La pregunta Christian, <risa> Christian <risa> Greitel No, Green, Green, Christian, green. <risa> no, Seguro que sí No me acuerdo Infectar a más gente porque yeah. No, no me acuerdo, la verdad Debería buscarlo capaz ¿No? que todavía no tengo en el Kindle descargado no lo hagas no chicos no ay Dios esperamos a. quiero ver la cara de León cuando vea el... verá esto León podemos hacérselo, lo eh? vea <risa> eh, <risa> la cara de León va a ser Facepal <risa> y eso va a ser todo pero si a decir Luciana es, es lo mismo. <risa> Luciana <risa> A lo sumo va a ser algo por el estilo. Sí, sí, sí. Era... Ay, ay, ay. Era. Pero bueno, ¿pasas qué cosa? Eh... <ríe> sí, se olvida a los 10 diez... minutos ya se olvida. Se Era... olvida sus traumas, por eso no es una persona muy traumada, que digamos. El, que madre, bueno. el tipo me de momento del pibe. Ah, no. Pero bien, no querés. Sí. Bueno, con eso hemos respondido a las preguntas del chat, así que todo hemos cumplido. En esta parte importante que tenías pendiente y que teníamos sí. pendiente contigo, espero que haya no. resultado satisfactoria la respuesta de ambas. Sí. Después torturarás a Abus, a Cris, a Adrián, a Puel, a Lidia. se quedan todos esos cinco para torturar. Sí, sí, sí. la próxima vez que lo daban nosotros ya nos damos por, por respondidas. Sí, que Lordi por si las da de nuevo. van eh, bueno, a estar contentos de responder. Sí, sí, hasta ¿eh? pues. Falta. No, pero Puel lo dije. Puel lo dije. No, está bien. bien. Eh, si querés podemos chusmer algunos. del me responde que nos quedaban Dale Que no creo que eh, No creo Cierto. que podamos responder nada Eh, la primera se puede de San, de San Ignatus, ¿cuándo es el cumple de la taberna? El cumple de la taberna es mañana ah. Cierto Es mañana, el 18 de agosto 18, 19 está por ahí porque entre que hicimos las redes, creamos YouTube y toda la bola pero técnicamente es el 18 eh, se va a festejar como comentamos al principio del stream, el primer fin de semana de septiembre para tener tiempo de programar un par de cositas de nuevo como hicimos el año pasado con la gente del Discord, a quien la verdad que queremos un montón y eh, tenemos ganas de, de que sea ahí bien adentro de, de, de la comunidad ese es el cumple de la tarde. Segundo, eh, de Adria. ¿Qué sistemas tenés ganas de narrar y qué te gustaría que narre Lu en Twitch? Para oh, estas grises ya estaban respondidas. Ah, mira, ahí va. Pues recuerdo, recuerdo esa pregunta. Y es como, Jaja, no. Eh, Alex2410002. No, eh, Eso se puede hacer. ¿Crees que podemos hacer arte con nuestros personajes? Porque estoy haciendo uno para expresar ideas y sentimientos. Sí, se re puede. Uh, sí, mal. Mira, en la Crack, volviendo a nuestro tema principal, en la Crack Bamboo había una carpa entera de fanzines sí. y muchísimos ilustradores. Y muchas de las ilustraciones que habían eran personajes de rol de esas personas. Uh -huh. Es como: yo compré eh, el personaje de Vampiro y el rol de Steven Universe. De una chica que, o sea, ella dibujó sus personajes y estaban recopados los dibujos. Y yo no conocía los personajes, pero, hey, tu dibujo está recopado son dos personajes de rol, matanga. Ah, y la que compraste también, que decías que era al alto. Sí, y que eran personajes. Una semiorca me parece, y también que era otro personaje de esta chica, así que sí. es sí. una buena pregunta y se re puede. Mm -hmm. Incluso si ponerle no los estás dibujando, pero los estás roleando, también vos podés en ese momento narrar cosas que, no sé, que te lleguen. No puede. Vale. Eh, para hay una pregunta de, en el chat nuestro. ¿Qué trama ¿San? o problemática les parece divertida para una campaña en que los personajes, a pesar de estar ambientados en la Edad Media, se encuentran en un pueblo tipo Far West? ¿Qué ¿Trama o problemática? Mira, tengo una propuesta que está basada en el Minecraft. <risa> o. Oh, oh. Pero es re buena campaña de rol. <risa> es para un one shot. Yo te la tiro, para, sirve para cualquier sistema eh, Yo veía una serie de, de, del Minecraft eh, Que es Hermitcraft Donde los chabones jugaban y roleaban y cosas por el estilo Cuestión es que había un personaje recurrente Que era el, el hombre ave, digamos Era Poultry Man sí. y El hombre pájaro, digamos y Era uno de los chabones con una cabeza de pollo todo el mundo sabía que era este chabón porque aparece tu nombre grande río, pero él siempre lo negaba. Entonces, en base a eso se me ocurrió una campaña, que sea un one shot, eh, donde en un pueblito, que puede ser un pueblo far West, eh, el alcalde de ese pueblo contrata a los aventureros para detener a este bandido, que es el hombre pollo, que tira eh, huevos en todas las casas. Que lo único que hace eso es tirar huevos contra las la casas. Y eh, como que. Y es hilarante. Claro. Y que el alcalde mismo sea el hombre pollo. Y que él lo niegue, eh... que todas las, las pistas lo lleven a él. Nada. Claro, que. Y, pero que nadie les crea. Que nadie en el pueblo les crea a los aventureros que el alcalde es el hombre pollo. Eh, ¿cómo, ¿Qué pasa? ¿Cómo se resuelve? Ni idea Eso, pero me parece frustrante pero divertido Sí, me, me pareció súper estúpido y súper gracioso Y no sé, esa es mi premisa, manejate Yo voy a tirar la... Estaba pensando en algo medieval Y después medio far west Y, y pensé en el Witcher Y pensé en la side quest Que tenés que devolverle la sartén a la vieja Me parece genial devolverle una sartén una vieja, que sea una bruja, o que sea wow, una reina escondida, y que en la sartén tenga magia, y que. ¿y ¿Quién tiene una sartén? Ah, no sé. Que se es yo, un grupo de bandidos. Un dragón que colecciona hierro, y eso era una sartén oh, de, de, de hierro del bueno y del viejo. Te la dejo ahí. Pero es la de la mío. sartén, es era el mío. Ese no, pues yo tiene la Ah, entonces. Esa era tuya, está limpio. No tiene la vida. Ah, estuve tomando de tu vaso. <ríe> Estoy, estuviste tomando mi vino, ladrona de vino. Y estuve tomando... Como la ladrona de libros, pero la ladrona de vino. Y estuve tomando tus gérmenes y vos los míos, así que perdón. Yay, gérmenes. Yay. <risa> <risa> yo me daba <risa> cuenta, güey, las manchitas de labial. Claro, yo no estaba prestando atención en nada. Eh, eso te, te pasó con usar labial. No, no puedo. Ya estoy acostumbrada a buscar ese detalle. Sí, bueno. Ajá. Eh, esas son nuestras premisas súper estúpidas. Eh, pero son, son divertidas. Después Johnny dice: ¿Compraste el dibujo o es una ficha de personajes? No, era solamente el dibujo. Era solo el dibujo, sí. Después Leons compró algo que, le, que pareció recopado: que eran unos stickers. Que venía el sticker. Esto todo creado por, por gente así. No eran de, de, de empresas o tiendas de comique, sino artistas que iban a esta carpa gratuita en la Crack Bamboo en la que presentaban sus cosas para vender y era una planchita de stickers en la que estaba el personaje, con un par de objetos y cerrado estaba el, eh, el paquetito, el nombre del personaje con stats de defensa, ataque, salud y al león le voló la cabeza, y ahí sí sería como un pseudo sticker y al mismo tiempo comprar una hoja de personaje estaba, esos estaban re lindos y león se llevó los dos que había sí. <risa> eh, Ah, bueno, el león me mostró un sticker que era decir Sarcasmo más 5 Sí, que ese te lo va a regalar ¡Ey! eso Ese dijo es para el U, o sea, sí. Yo le dije, es sí. bello. Sí, R para el U ese. Eh, Era como un stat. Pregunta saca. seria por qué vino blanco. Porque es dulce, va, qué sé yo. Eh, yo no soy de tomar mucho alcohol. Eh, nunca me gustó la cerveza. No me gustaba el vino tampoco. Pero cuando tenía 20 y pico, eh, con mi viejo fuimos a Mendoza. Eh, nos fuimos de vacaciones y bueno, Mendoza, bodegas y ahí probé por primera vez en mi vida, vino de calidad y el vino tinto no me gustó, pero el vino blanco dulce, ay lo que era ese vino, es como mirá lo rico que es esto, mirá qué cosas tremendas cuando no compras basura eh... <risa> Directo. Ah. Eh, y ahí como que le agarré el, el gusto al vino eh, claro. Por lo que aprendí también en esas vacaciones Es que el vino blanco suele ser el vino inicial Porque es el más suave del paladar A medida que tu paladar se va acostumbrando al gusto del vino Vas subiendo de categoría Empezas empiezas con un blanco dulce Seguís eh. con un blanco seco Después vas a los rosas Después vas a los tintos eh, creo que Malbec era el, como la última categoría porque es un tinto muy seco, si mal no recuerdo Pero yo con el blanco dulce estoy re El seco todavía no me gusta eh, Acá Johnny dijo, no llemos a la mitad y ya están entonadas no. Y a Adrián le responde, no están entonadas, son así Sí, sí. Ah, hay, hay bastante a, Adrián nos conoce eh, Sí Sí ¡Ay, ah, grá! ¡Qué tierno el Buzardix! ¡Mirá lo que te puso! Ah, le voy a llevar un Malbec Sanjuanino. ¿ah? Y si yo no lo tomo, lo tomo a mi viejo, seguro <risa> Después Walter y pregunta ¿Cómo lidian con el tedio de obtener una misma clase en un juego como Dungeons and Drowns? Donde cada edición de un libro genera nuevas clases o nuevas opciones O sea, no es tedio para mí jugar a ninguno de los personajes que estoy jugando porque tengo un montón de cosas que quiero explorar pero sí me pasa que se me van ocurriendo personajes. Me digo, ¡ay! La re, que quiero jugar a esto. Y nada, después estoy jugando con Kaiden y es como, el, me encanta jugar con Kaiden. Pero en el, en el no jugar, en el mientras del no jugar con Kaiden, ya tengo dos personajes que tengo ganas de jugar. Y es como, quiero que Kaiden siga viva, pero, pero me, quiero jugar no, no, estos. No, no. eh, así que nada, voy a tener que encontrarme una mesa de dungeons. Yo, yo lo que recomiendo es que eh, hagas one shots. Parte. Bueno, o sea, vos no si sé que querés jugar con distintas cosas Pero bueno? ¿Sí? Hacete un one shot para probar este personaje Todos sabemos que un one shot dura tres sesiones Por lo menos sí, <risa> Así que tenés eso, chance de, de probarlo eso sí, eh, Pero qué sé yo Porque capaz que vos decís Ey, Esto parece recopado y lo jugás Decís mm. Se veía más linda teoría Claro, te sacás las ganas claro, capaz que probas algo que de verdad no funcionaba O no te gustaba Uh -huh. esa, esa está re buena esa la verdad que es buenísima y um, una para, o sea, seguir jugando con tus personajes, inventarle un buen trasfondo. inventarle algo de lo que el DM tenga para tirar un montón, porque vos vas a querer que llegue el DM a esas cosas o que el DM con lo que armó te sorprenda con algo, a mí León me estuvo tirando un montón de cosas que cuando hablamos del background de calle no, no ni habían aparecido y fue como uh, empezaron a aparecer y nada, es manija de ver qué sigue, qué va a pasar Mal. A mí me pasa eso también eh, Deben pregunta Hacen otra cosa que no sea de y Buena pregunta Sí En Twitch ahora estamos haciendo streams de Vampiro quinta edición Que sale este viernes no. Y martes por medio tenemos ratas en las paredes Ay, mandolos Próximamente también ¿Puedo decir el que la próxima vez sí. arranca? Cool. Próximamente vamos a arrancar Vamos, dijo Yo no voy a <risa> pero va a arrancar una mesa de avatar eh, basada en avatar la leyenda de ang barra corra sale el manual de rol vamos a estar jugando campañas de eso y en nuestro eh, canal de youtube también explicamos cómo jugar muchísimos muchísimos otros sistemas eh, llamada de cthulhu séptimo mar eh, no sé y... si va a ser la de, de o no, por eso lo dudé tanto. No, no, a ser no Eh. Ratos en las paredes, Honey Heist, La Bruja Muerto, las Feeling, Feelings, Sheldon Diaries, Pasión de las Pasiones. Mutant Zero no sé cuándo. Mutant Year Zero, Paranoia. Todo todo, Eh. Ahí sí. eh, de... no, no va. Hemos explicado tanto que ya no me acuerdo. Séptimo Mar, que es un... Hay como, de los grandes hicimos como una especie de sección, en séptimo Mar nos falta terminarla porque nos pusimos rejeb con otras cosas, pero hay secciones en los que son los manuales clásicos y los grandes donde fuimos separando, ok clanes o razas, en el caso de D-clanes, vampiro estuvimos viendo un poco de las naciones en séptimo mar en, en Tulu de, de Tuluá hay como dos o tres, no, hay cuatro videos porque aparte estuvo Tulu Tech Sí, bien, eso es uno de los últimos que sacamos, hicimos el de cómo narrar terror que técnicamente va de la mano sí. Y... Eh, Paranoia, sí O sea, es y no es vintage Porque salió una nueva edición Que es una belleza Increíble. Que salió, ¿qué? ¿Hace dos años? ¿Tres? Eh, puede ser que tres Porque estábamos en la oficina todavía Así que fue pre-Covid Eso es cierto lo que dice Adria Hicimos hace poco también un especial Y tuvimos una pausa de nuestra campaña de vampiro quinta edición de One Shots Jugamos One Shots todos los viernes Y los chicos estuvieron eh, Narrando Hablo de Cristi Casileón, Ratas en las paredes Star Wars Paranoia eh, Hubo un One Shot de Dungeons and Dragons Obviamente Me está faltando una cosita Que también narraron Que ahora no, no estoy recordando eh, Pero principalmente habían sido Esos dos Así que como que hay? Ahí está, Over the Edge, que fue, <risa> gracias a Adria, un juegazo. Es un juegazo y estuvo súper divertido. Gracias, Adria, como siempre. Sí, sí, es el verdadero beholder de la taberna. <risa> sí. no, no deje que cabra le diga lo contrario. <risa> eh, Busardo dice, necesito verla jugar pasión de las pasiones. ¡Ay, nace la mala! <risa> y yo creo que la que tiene la tónica negra sería re, re divertido. Es que ya es mi... Esto no, no sería rolear. <risa> Ay, yo no sé qué sería, o sea, qué sería divertido jugar, pero hay, hay que tener mucho drama, y eso debería estar en el mood. ¿no? Admito que no sé si podría jugar pasando a las pasiones, pero lo vería con muchísimas ganas. Ay, sí, yo a diría, sí. sí, podría jugar el galán. Sería, sería divertido jugar el galán porque tengo sí. unas frases, unas ¡Apa! ¡Mirá sí. frases ¡Apa! Mira las pero muchos años de jugar eh, galanes o algo o cosas así en el escrito. Ajá, ajá sí. a ver. Vale, vale. ¿Cómo le levantarías a, a, a una chica así en un, en un bar, digamos? A, ver. a una chica en un bar, pero sí. no hace falta levantarla porque vos lo que tenés que hacer es que la chica, porque obviamente en, una, en uno de estos tipos de, de rol va a tropezar y vos no tenés que decirle nada, vos tenés que ayudarla y levantarla y mirarla a los ojos y, y, y preguntarle si está bien y eso es todo Y después preguntarle el número Ay, qué terrible todo, Ay, uh, qué bien Pero, pues sí, podría ser, no lo había pensado, sería re divertido Sí, sería mal Sería divertido Y, y terrible al el, el león tendría que ser la criada <ríe> la, la chismosa, la criada chismosa Sí, sí definitivamente, la criada chismosa El, el ponchaco Olis <risa> es que estar enamorado es ver lo bella que es la vida ah. Gracias Juan Chaco Pero justo estaba hablando de que lleva a ser el galán en Pasión de las Pasiones Así que no sé si, si da eso ahí Ay, pero pero gracias por pasar eh, eh, Después que era, bueno lo de One Shot con Tomate lo tuvimos Bueno ver. y lo de Over The la verdad que está buenísimo si hay dos sistemas que yo tengo ganas que, que nos dirijan algún tiempo, son Paranoia. Sí. Pero, no capaz, paranoia. pero capaz un one shot que estaría bueno. Porque no sé, si da, no sé si se puede jugar una campaña de Paranoia. Pero. Se puede, o sea, él nos contó que jugó una campaña. No sé si con esto. Sí, es este, todos. O sea, Over the Edge también es para one shot y estoy jugando una campaña. Mm, mm, sí. Sí, sí, sí. Y Over the Edge, jugar algo así. Pasa que Leon va a tirar, como hizo con los one -shots, de tirarlo como que sea más, más divertido y joda. Y de a poco va a tirar un par de hilos medio oscuros, pero yo creo que estaría bueno también, porque tiene un montón de cosas turbias para, para escarbar over, over the edge. Sí, sí, sí, sí. Eh, y es un... Um, sí. Eh, ¿Qué otra cosa? Pensando... No, ya sé. Ya, tal vez... Ah, en el Crash Panda de la también hicimos. Sí, ¡ay, Crash Panda! Crash Panda lo rejugaría. Son como mapaches. También hicimos. Eh, correr, pequeños Pan. detectives de monstruos y Maguisa. Sí. Las para niños. yo, ah, ah, Este venido universo, Adventure Time. Eh, la de mi va. pequeño pony. Esa que no me estaba saliendo. Los ponies, iba a decir. Pero esos, esos sistemas se cuenta. Esos sistemas eran bastante parecidos. Ah, a ver... Bueno, vos vivís con León, así que podés pincharlo con un palito y decirle... El tema Leon, es el tiempo. León, dirigime, dirigime. Bueno, Mouse Leon. Guard. Mouse Guard es uno que eh, no hicimos video todavía y que no jugamos... ¿Ah, eh... sí oh, bueno, jugaste? Uh -huh. no, no. Hace mil años en un evento en Paraná. Ah, bueno, ok. En no un evento en Paraná. En Paraná. ¿Viste, bueno? Eran era ratoncitos, ¿no? Éramos ratoncitos. Pero me habían dado mujer... Mm. Personaje pregenerado cuya misión en la vida era hacer un mapa de toda la región. Entonces, cada turno me preguntaban: ¿Y qué haces? Y hago un mapa. Y ok, próximo turno: ¿Y qué haces? Y hago el mapa. Porque se han pasado algo, avanzábamos, pasaba algo, avanzábamos. Claro. Y cada vez que me preguntaban: ¿Y vos qué haces? Y hago el mapa. Mi misión en la vida hacer el mapa de todo esto. ¿Qué más pretendés de mí? Ah. Y la, la, la DM me miraba con cara de solamente quería hacer un mapa. ¿Vos creaste este personaje? Yo no. O sea que es así, tenés no, no es que tenés personajes personalizados, pero... No, qué sé yo, no, es que realmente no sé. Yo los jugué esa vez, me dieron ese personaje, cuyo objetivo en la vida era hacer no. mapa de la región entera. Cajón, yo vi los dibujitos del, del manual, que no sé si es un manual o algo chiquito y se ven re tiernos, se ven re lindos. Perdón, pero bueno, los mocos el como contamos. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Aprovecho de servirme vino antes de que te lo tomes. De ese tendríamos que hacer una review y sería lindo. Hay un montón igual que tenemos pendientes. Eh, uh -huh. Hicimos hace poco una encuesta con Patreon para ver qué videos estaban, tenían ganas los Patreons de que, de que salieran. Siguiendo un poco con los manualcitos que, que habíamos visto de DD. De porque hay un par de aventuras de campañas oficiales, etcétera, que todavía tenemos pendientes como para poder sí. cubrirlas pero bueno creo que lo próximo que se viene no ya este finde ni el que sigue dentro de un par de fines es eh, unas campañas de creo que oficiales de D&D y Leóncha después salud perdón quiere arrancar con Avatar sí sí sí a explicar el sistema que parece recopado eh, no tengo ni idea ¿Por qué? <risa> no yo tampoco <risa> yo solo escuché así muy al, al tuntun cosas que estoy hablando con las personas que van a jugar, de cosas que tenían que diseñar, no sé qué. Y la creación de personajes suena compleja, pero creo que, que vayan a, vayamos a hacer los videos antes de que, o durante, sale la campaña va a estar bueno. Sí, porque va a ayudar a la gente a entender el sistema a medida que lo van viendo. Es que sí, aparte creo que los manuales por ahora solo están en inglés. Sí, vale. Que, que esos... Y todavía, o sea, todavía no salieron, están en la el PDF. Eso, de sí. las reglas básicas. Claro. Porque bueno, ¿Tal... vieron que hay escasez de papel y toda la bola, así que... No sé, no sé si por eso realmente andas a ver. O por lo menos eso dijeron y quedó ahí. Eh, yo sigo comprando libros, no, no Sí, o sea, los libros que están ahí, yo no lo lo pensaba eso Pregunta a cerdo, para cuándo la cata de vino es en la taberna. <risa> y es como... Yo no me quejo. No. No, ahí de la, la triste, Dice, de nuevo. No. Mm. No le vino. Ay, Dios, luchando no. Me... no, no me pues vino. A eso, no merecía una H. Ay. No, mirá. A ver. A Lordi sí le gusta el. Creo sí. que toma tinto. Sí. Porque, bueno, bien vampiro. Porque es un señor de 300 años de antigüedad. Exactamente. El a nacer el vino. <risa> el a nacer el vino. <risa> eh, y con mucho orgullo lo va a decir Lordi. Lions la verdad que no está consumiendo casi nada. Y el resto yeah. no sé. Sé que Chris tampoco consume. Adria, eso no merece la H. ¿ves? Ahí va. Adria, ah, la razón. Sí, ahí va. Eh. Es, no sé. Para mí que sí. No sé. Yo lo decido, Adri Así que sí lo merece la H. No, lo merecía. Eh, Después. O sea, somos la taberna y no tomamos alcohol no, ¿Qué es, pero, es esto? Pero ponele, Adria sí, Adria compartió unas birras Sí eh, Paul también compartió birras August tomó birra Creo que, que León y Chris son los que no Los más abstemios Sí, porque como, bueno, o sea, Chris creo que toma Puede llegar a tomar cerveza cada tanto Ah, pero... el otro día tomó, tomó Sí, pero buena. no es muy fan del alcohol en general No eh, León poco no porque están tomando terma de hecho estaban en casi espuleo <risa> casi se me va sí, es, es algo que vamos a anunciar al cierre estaba en gem y eh, se estaba armando un terma con vista y dijo perdón siempre hace lo mismo vieron en el stream no sé si lo escucharon león. perdón que me voy a servir soda y hacen el coso de la soda al lado del micrófono <risa> ese león haciéndose su terma en vivo Uh, bueno. Mira, Agus dice que es tintero, pero soy muy playito. Mira, no te tenía de playito. No, es, los dos metros de alto uno diría que <risa> se necesita <risa> mucho alcohol para emborracharte. <risa> hey, ¿sí? ¡Ay sí! Es, es posta. es costa. Eh, pero bueno, no, sí, no, no somos muy. Eh, creo que Lordi es el que más. Bueno, los Boy y Lordi son los que más amplitud De, de gustos tienen O sea, de cosas que toco. Depende en de mi caso qué tengo ganas de tomar O sea, sí. yo sé que con luz voy a compartir Un bambinito, entonces, Sí, tranquilo. Te he visto tomar whisky, bachi Claro, ponele, y el whisky hay un amigo Que es el que jugó balón la anterior campaña Y todo, bueno, la historia Que él toma whisky, pero él toma Señor porque, whisky Porque le eso. gusta, aparte Y me ha hecho probar y cada vez que voy a la casa Es como una jodada probar whisky entonces yo voy probando. Hace una cata de whisky sí. en la casa del de otro. Yo voy probando whisky. y les voy diciendo, este sabe alco alcohol etílico, este no tanto y cosas así. La última vez trajo uno que estaba muy rico, tengo que admitir. Sigue siendo re fuerte, ¿eh? no se puede tomar más de esto. Pero estaba, estaba re bien ese. No puedo creer que ya son las 11. Estamos hablando el pedo mucho tiempo. Sí. Y no debatimos lo más importante que habíamos anunciado, que íbamos a debatir. Sí. No vamos a hablar sobre las princesas de Disney. <risas> Nadie es una princesa de Disney. Excepto Punto. Lordi. <risas> Excepto Lordi. Lordi ahora es la única. Princesa escucharon, de escucharon. Ay. Y yo no sé de dónde salió esto, pero creo que de Discord ¿o no? De que han tirado y, y era como que te invocaban, era un, un ritual. Eh, me y me, me chánico para, para decir, Lu, esto es una princesa de Disney, es como ¡No! Y sacaba el martillo del van, esto no es una princesa de Disney. Mm, el martillo del van. <risa> Acabo de dar una idea. <risa> Pero tienen que tener coronita. El martillo que hagas. Hace. Puede ser el martillo uh, de Thor, que parece también una princesa de Disney. ¿Sí? ¡No! ¡Ah! No ninguna de las reglas para ser una princesa de Disney. ¿Vos estás en serio? Pensé que ha pasado algo no. en la última peli. Que me dictaba que fuera... No. Porque, no sé, hablaba, intentaba tener una relación con Thor y no pasaba. Sí, así ser un personaje... Oh. Esto es todo tu culpa, Luciana. Ahí sí me dictaba la hacha. Veo mi cara en cámara Y es buenísimo Ay, a Ay, voy a toser Toser Ay, lo puse ahí Muy bien ahora se lo pasamos a... voy a copiar Ah, después pasarlo por Whatsapp Creo que se puede igual, ¿no? Si lo compartís Sí, sí, puedo copiarlo Y copiar enlace ¿Sabes qué? Usarda nunca había león en pedo y no creo que pase. No. No puede porque tiene muchos cuerpos gigantes para, como para ponerse en pedo tiene que tomarse... Sí. Y tampoco le gusta tanto el alcohol como es que para claro, abarcársela. no va a pasar nunca. No es que yo, por ejemplo... Yo no... So, o sea, puedo bajarme una botella de vino sola. Detalles. Eh, pero, por ejemplo, tragos. Me encantan los tragos. Sí. Eh, la única vez que me puse en pedo fue cuando fuimos al consultorio. <risa> no podía... Pero bueno. ahí te pediste el eh, Black Rush, no, el White Rush. El White Rush, o sea, pedí un montonazo de tragos de autor que te mezclan vodka. Eso igual. Bocha de vodka con jarabes, licores, <risa> juguitos, y, bueno, y te das cuenta que te ponen en pedo. Eh, y le mandá. Los tragos que tiene el helado. Mm. Pero bueno. Son como postrecitos los sí. tragos. Mm. Eh, ese tipo de tragos con los que vos podés tomar un montón sin darte cuenta, sin saberlo le gusta el alcohol. ¿Tampoco le gustan a León? No. Así que no hay forma de, de emborracharlo. No, porque pónele uno cuando toma birra, bueno por el estilo toma porque le, le, además de, de, de, de qué sé yo, de, de, de que estás ahí socialmente te gusta, Si no no vas a tomar nada. Claro. A, claro. a León no le gusta, entonces él siempre se compra su agüito, una coca una, una, ¿eh? una tónica, eso. Una tónica y va. Nunca, nunca yo, lo vi en pedo, no. así que no creo que pase. Tampoco me, le, me lo, lo veo pasar Yo creo que es igual a como es, por lo general, un poco más despistado y haciendo más chistes malos y pum yo, yo voy a, a tirar esa y Para mí esa. es esa Ya va esa Ah, mira, parece? no sé qué se puede hacer ah, eso. Ah, eh, es. herramienta de moderador. Oh. Esta, esta quería revisar cierta. ahí va. Yeah. Eh. <risa> Secretos en reunión. No son de mala educación. <risa> Porque esto no es una reunión, es un stream. Bueno, son las 11 y 10. Sí. ¿Querés que veamos los anuncios del cierre? ¿Vos querés irte? O sea, oh. no, <risa> pero no... No, sé. está bien, listo, ya se quiere ir... Tan mal te caigo que ya te querés. No le hagan caso, porque me va a caer mal esta viniendo de nuevo Luciana. Creo que ya le pego el vino. No, pero estoy ahí, en, en las puertas. Bueno, todavía te queda. Sí, me lo. el Sí, es una botella de vino nomás, va yo me serví, claro, que yo tomé tu vaso también. Claro, ¿no? vos te pero... tomaste tres cuartos. Y yo me mi baracha. Los tres cuartos. Lo peor de todo esto es que es miércoles, así que mañana hay que trabajar. <ríe> trabajar, pero por suerte jugar rolito. Porque mañana vamos a jugar rolito. Mañana es jueves, cierto. Anuncios. Ah. A ver. ¿Dónde estamos? Ah, ok. Eh. Ahí va. No, estaba viendo que. Ah, Vibarachi Vivarachi. Vivarachi. El plan de vibaracheo No sé de dónde salió encima eso. Ah, de una había un cartel acá en la calle. Estaban arreglando una calle en Rosario y decía plan de bacheo. Y Lord se cagó de risa y Luciana hizo el sticker y. Le pusieron... pegué la cara de Bachi arriba en el loguito de la municipalidad de Rosario y ahora le dice plan de bacheo y la cara de Bachi. Y quedó entre ellos el, <risa> el plan de bacheo. <risa> plan de bacheo. <risa> y el otro y el la crack estaba con el martillo, pegándole todo el mundo. Con el hacha el plan de hacheo. <risa> Me ha pegado el martillo y el plan de bacheo. Ay, Ay, qué bien que estuvo todo eso. Sí, tengo un martillo genial. Porque lo admito Lo compro León En un momento de leones Sí claro. <risa> Y tengo que admitir Que fue una buena compra Porque ahora es mío <risa> Sí Sí, sí Bien Anuncios Cierra el stream Anuncios Ok Bueno Muchísimas gracias A todos los que nos acompañaron Hoy en este En este stream hermoso eh, sí, sí. En especial gracias Al Sofocus Que Cayó Tiró 10 suscripciones sí. Y de... ¿Fue? Sí, se puede ya. Se fue sí, Tiro eh. también se suscribió, así que muchas gracias. Eh, ¿Qué más? Pasamos a dejarle ahora un poquito de lo que oh. se va a estar streamiendo en nuestro canal y cosas futuras. Oh. Porque oh. Bachi puede ver el futuro. Yo puedo ver el futuro y lo que le voy a decir es que este sábado... Ahora sale en el Kini, quiero un millón de dólares. Va a salir el 15, el 92, el 24... <risa> ¡El 92 no sale en el Kini, Bachi! Y el... 03 El 92 Yo te tiré números Usted haga lo que usted quiera con esos números pero <risa> Como si yo supiera que sale en el Kine, eh, pero, pero sí sino... sé que sale en la taberna <risa> Y en la taberna este sábado Vamos a estrenar el diferido Finalmente <risa> de, No sé si recordarán El último taller de creación de juegos de rol En vivo y en directo Ey, ¿cómo va? Por ahí justo estamos haciendo el cierre Así que bueno, se van a enterar de qué es lo que viene eh, y el domingo Este es un video que venimos preparando Hace sí. rato Es un taller, es uno de nuestros videos semanales Distinto a los diferidos En la que lo que Contamos básicamente es eh, Consejitos para rolear Hacer <risas> rol social Encuentros sociales en el rol eh, Habíamos anunciado que estos dos videos Se iban a eh, estrenar el fin de semana pasado Pero la verdad es que Pasaron tantas cosas en la cara que estuvimos bombardeando tanto, tanta gente Mal. que no quisimos encima tirar los videos que pasen desapercibidos como que no daba Dijimos, dijimos, ah, vamos a dejarlos perder Y de paso programamos eh, la programación que se viene, el cumpleaños, etcétera, etcétera. Etc. Pasaron cosas. Exacto. No. Eh... Tentativo. Ah, porque sí, ahora que ya sabemos qué pasó, se puede, decir, puede, decir? Decir, se okay. puede decir. ¿Se puede decir? Sí, se puede decir. Hoy no estuvo león porque lo matamos. No. Justo encima aparece Puel. Hola, Puel. Eh él es un cómplice es el, la, la cabecilla del crimen eh, ya lo he claro es él es el que dice que sí. está vivo pero en realidad se decuartada para sí. nosotras dos y de paso el zafa oh. pero no eh, Ok, sí está vivo <risa> no estuvo acá eh, porque Ay. estaba haciendo una entrevista con y Fede y alguien más. Otra persona misteriosa. Eh, esto Eso es significa misterio. Esto era conectividad internet. ¡Ay! ¡Eso! Cuando no te conectaba a internet y, en vos, la ay, y yo te mataba buenas vibras. Es ¡Eso es sí. Claro, porque vaya al wifi ¡Ay, qué Me acuerdo, boludo, traumas. Ponte aparte. Eh, sí. No es el vino. Eh, soy así. Ven. Ahí va. Eh, um, nadie que pronto se enterará. Solamente queremos añadir que es. Un artista del que probablemente hayan visto cositas en manuales recientes. Así que con eso ustedes se pueden poner a investigar. Eh, Hagan sus apuestas a ver si descubren quién es. Eh, yo no me acuerdo quién es, así que <risa> yo no les puedo spoiler nada porque no me acuerdo. No. <risa> Bien. Pacheo. Eh, pacheo. Encima lo peor de todo es que estoy, lo que sigue es hablar de reprogramar cosas, así que me agradezco. Estamos viendo de reprogramar la entrevista que se iba a dar la semana pasada, que la anunciamos y todo, pero bueno, eh, justo por temas de horario, eh, el entrevistado nos hizo eh, darnos cuenta que bueno, el horario no iba a funcionar para él. Tuvimos que reprogramarlo y la idea es que estamos planificando a ver si se puede dar la entrevista en septiembre con Seijo, el creador de Asfalto, del manual que les habíamos anunciado. Y los vamos a mantener al tanto a ver si se puede dar en septiembre o no. Y cosita igual en las redes se van a estar enterando. Y por último Lamentamos informar que la semana que viene O sea, este viernes, no, el viernes que viene así Sí, eh, este viernes sí van a poder vernos sufrir El viernes que viene vamos a tener un pequeño descanso Ay, cómo No cómo va a haber bien. Jardín de los Presentes Porque Lordi va a estar siendo entrevistado oh. ah, eh, Es toda una celebridad, nuestro ¿no Lordi? Niño sí. eh, 300 años mal vale si, si no, 300 años, <risa> eh, sí, <soy> princesa <risa> de Disney. Recién ahora, después de 300 años Princesa de Disney <risa> Pero se compró el macho ¿no? <risa> Así que bueno, ya le vamos a estar Compartiendo data de dónde lo van a poder Estar presenciando. Mara uh -huh. mala, no dice si pues Eh bueno, entonces, pero... Con la peluca de la serie Ahí te imaginas Ana En la modo Ana Lucas. Mirá, preferiría ah. que vaya en modo Ana que en modo Morty y eh, va a ser más coherente. En modo Morty, creo que iba a matar a el entrevistador y. No quedaría bien. Sí. Ah, ah. Ahí, ahí está. Sí, ahí va. Nos están hablando, como dice León. ¿Cómo es que dice? Con la producción. Estamos hablando con la producción. León, qué rata. Mirá, no se sumó. Es una rata asquerosa. Ahora le voy a decir. Qué malo él de su parte no sumarse al stream. Vamos a mandarle un mensaje de hacerlo a culpables culpable. Eh, en vivo y en directo Momento de silencio Que voy a llenar Con ahí, eh, Otros libros de literatura Sobre dinosaurios A menos ser un velociraptor Que era dice muy cualquiera dice que está escuchando Mentira Mentira Te estoy viviendo acá Y no estás conectado Leo. Porque debe estar en modo incógnito Sin la sesión abierta Porque Qué Eso era es una ratasquerosa Es una Escribí algo ratasquerosa en eh, modo Ordóñez sería muy triste. Ay, <risas> ¿te imaginas? Sería genial. Ah, eh, eh, sí, acá quiero Ordóñez. No quiero Ordóñez, pobre Ordóñez. Sí, madre. Ah, mira, ahí está, la estoy escuchando y que termina. Ahí se conectó. <risas> Encima, sabes que Lordi, durante la crack, me pare... estuvimos hablando un momento sobre Ordóñez y cosas del jardín. Y le dije, che, la verdad es que lo queremos Ordóñez es un buen personaje. Sí, o personajazo. Dice Lordi, pobre oh, ah. Ordóñez. Y me dio miedo porque fue como, ¿Alguien se ¿qué estás? ¡No! ¡Justo no, no, está ¡Ah! ¡Ya nos estamos yendo! Ah. Perdón, Fragua, te hemos decepcionado. Pero quédense porque vamos a hacer otro raid. Sí, de buena. Vamos a hacer... No sé a quién. Ah, quién. Ah. Ok, sí sé a, a, a, a, a quién. Perfecto. Sí, Listo. Quién. Listo. Eh, pero sí. Vamos ah. con esta gente. Quédense porque vamos a hacer las raids a gente muy copada para que sigan viendo rolito Y recuerden que nos van a ver mañana. Jugar a partir de las 19.30. Neblas de, de Nurem. Nuestra campaña de... D&D, &D, Quinta edición a partir de las 19.30 Argentina. ¿Ya está el Creo que sí, si lo hice bien. Eh, Ordóñez, no se va a no, sé mal. Díganle eh, el Ordi, por, eh, por favor. Sí, por el, adecito, el por, por el Ordi, que le pone toda la onda. Así que bueno, eh, nosotras nos retiramos, gracias a todos por pasar. Esto va a estar subiendo diferido en algún momento. La semana que viene. La semana que viene. Uh -huh, Así uh -huh. que. Eh, quédense, suben puntos del canal y vamos a ver gente jugando sí. rol en vez de hablando al pedo y tomando vino. ¡Ey! Un poco más de respeto a estas DMs. ¡No bachi! Hey, ¡Fui de DM de rol escrito! Bueno, vamos a tener que dirigir una campaña en la, en la taberna. <ríe> Yo soy de que que vas a tener que dirigir una campaña <ríe> en la taberna. Justo me bueno, quedé solo. Ahí está, a la Bueno, bueno no hija. importa. Rey. Eh, Ustedes también cuídense. Sí. Chau chicos. Nos estamos viendo vamos a poner... ¡A